Thank <small noise> you. Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Soy Pedro y Marcia, aquí estamos en este busimolator de 2018 Y bueno, pues eh, ya no ya nos viene el 2021 de camino Y bueno, vamos a hacer esta primera rutilla, ¿vale? Que es el pasaje del ayuntamiento Gigant's Ali, Son seis paraditas, va a ser la primera ruta que vamos a hacer Y bueno, pues espero que os guste Vas a hacerla con el autobús No sé si me dice algo por el autobús largo No, aquí no Vas a hacerla con el CNG, sí. Bueno, creo que puedo hacerla con eh, otro tipo de... No tengo por qué hacerla, es decir, no tengo por qué hacerla con CNG, ¿no? No, aquí no. Vale, puedo hacerla con cualquiera, vale. Pues vamos a cogernos el Mercedes-Benz, que me encanta, el largo, ¿vale? ¿Dónde estás? A ver... Este es el Leon, me voy a coger el Leon mejor, ¿vale? Inicio rápido, no, desde las cocheras. Vale. Vale, vamos allá. Vamos a hacerla. Ya me quedo. coche vale. Leche. Un momentito. Día. Ay, día. Ahí. Un momentito, joder. Ahí. A ver, chicos, a ver si ahora lo hago, vale. Grandote, ¿verdad? Espera un momentito. Este CNG, vale, ahora sí. Inicio rápido, desactivado Ahora sí Eso es, ahora sí chicos Vamos allá Vale, pues abrimos puertas Como siempre, nos metemos aquí Quitamos, subimos Todo, quitamos los frenos Las puertas las mandamos dentro Ya está, quitamos los retardadores Hay que tener cuidado aquí, vale Este es el único autobús De, de Mans, vale Que es CNG Porque es larguísimo chicos, vale eh, vale, tenemos que irnos para allá, a la estación ahora no, por aquí, eso es, vamos por aquí, quieto, que me lo paso y ya pues hacemos la ruta chiquitita y yo ya sí me voy a comer ahora chicos, que es la 1 y 33, ¿vale? Voy a hacerla rápida, muy rápida y me voy, voy, voy tarde ya, un poquillo tarde, mis cosas, claro, vamos a ver, allá no tengo tráfico y puedo hacerlo de manera fluida poquito no pasa nada hay que tener cuidado con los bordillos tengo que pillar la distancia bien vale <coughs> tengo que pillar bien la distancia aquí y vamos con la primera parada pasaje del ayuntamiento vale eso es ahora ya sí ya con esta sí cubrimos ¿eh? vale perfecto ya empiezan a subir que ordinario vamos ahí 380 Ah, las luces de cabina sí, tengo todo apagado aquí, la verdad. A ver. Ahí estás. Ahora sí, que tenía las luces apagadas ahí de, de los pasajeros, ¿vale? Vale, avanzamos. Tengo que darle a la rampa, ¿vale? Esto es importante, a ver. Eh, ¿Cuál es la rampa, chicos? Aquí, ¿no? Perfecto. Aquí sí que se abren todas las puertas. Es que muchas veces en otros, en otros modelos de autobús se me bloquea la puerta del medio. No sé por qué. Creo que eso es una configuración del bus Porque el modelo Porque no me suele salir perfecto. perfecto Metemos rampa Vamos a ver si hay algo Vale, hay uno que ya no tiene billete Es decir, sí, no tiene billete No, no ha pagado el billete, vale Se la ha perdido Ahí, ahí. Eso. Vamos a ver a quién se lo ha perdido no, Mira, se lo ha perdido Normal, pobrecillo Si es que está ahí en la silla Eso es entendible Vale, Horse Alley, eso es Vamos para allá Mira, qué suerte. No nos han puesto ninguna restricción de, de autobús articulado. Eso me gusta, chicos. Aquí. Vale, antes de... ¿Quién coño está con el volumen? Ahora con la música todo trapo. La señora. Me culpa. Vale, abrimos ahí. Un ticket, por Vale, ticket sencillo, ¿verdad? Estudiante 8 con con 20 Perfecto, pasa ahí, vamos Sencillo, ordinario Perfecto Vale, tercera Sí, sí vamos. Muy bien, 12.000, vámonos Ahí está. Vale, vamos al teatro. Vale, la rampita, ¿verdad? Vale, Ay, se me ha bloqueado. Y si es que se me bloquea, no sé por qué. Vale, ahora ya saldrá, ya ha salido yo creo. Ahí sale. Vale, sencillo, ordinario. A ver. Ahí. Vale. Tercera edad. Muy bien. Metemos la rampa. Muy bien. Quitamos el afrenos. Miramos ahí si alguien perfecto. 13.000. Nos vamos. Roadrunners road. Road. road. Vale, perfecto. Eh, antes, chicos, vale de... Cuando termine este juego, vale... Que me tocará el siguiente. Jo, otra vez con la música, que pesados. ¿Quién es ahora, tío? Oh, I am sorry. Vale, estaba diciendo, eh, no me queda mucho tiempo, ¿vale, chicos? No tengo pila. Cuando tenga el bus 21, ¿vale? Eh, no lo voy a grabar. Sí, bueno, puedo hacer un review para que veáis cómo va, ¿vale? Como es, como una mirada, lo digo yo al, al simulador. Y bueno, pues... Que va a ser una nueva sección que haga. Y... Y lo que vamos a hacer es... Eh, Ver el juego, lo que tiene Las características lo, lo que es el pequeño tutorial Y eso para que lo veáis, sí Pero lo que es el juego, hacerlo en sí en sí Gameplay, tengo que verlo Y luego ya pasármelo yo solo, vale Pues va a ser muy grande Este nunca me lo he pasado, también lo digo Pero verlo bien, y luego ya sí Lo haría como este Y ya lo sacaría, pero de momento Tengo que verlo bien Unos 60 Sencillo, vale, ordinario. Perfecto. Next stop, Giants Alley. Yes, Giles Alley, vale es la última paradita vale chicos tenemos 16.000 yo creo que está muy bien y podemos cubrir lo oh, mal que estaba verde chicos os lo juro se me ha venido se me alumbra ahí un algo porque es que es increíble a ver cómo voy de horas Espérate que mire chicos la hora ahí vale, no vale 41 vamos bien vale. james ale muy bien chicos, ahora sí ya terminamos ahí. Recogemos. A ver si hay algo por aquí. Y ya ahora ya cubrimos seguramente, ya lo veréis. Muy bien. Vale, ya está todo. Han salido todos. Nos vamos. Y ya. Ahora sí ya deberíamos de cubrir. Vamos para allí. Eso es. Vale, no me meto en el garaje nunca porque cuando tengo que ir rápido así o que, que pase algo o algo así luego ya en otras pues sí, vale Perfecto Vale Well done Perfecto, ahí está cubierta Chicos, nada, pues nos vemos ahora Y hacemos la siguiente, vale Adiós, chao Hola, muy, muy, muy buenas Chicos, bienvenidos a este bus 2018, este bus Simulator 2018, soy Playmas Y bueno, pues vamos a hacernos la ruta De Ayuntamiento Victoria y Road, que es el siguiente objetivo Vamos allá a ver. No, desde cocheras. Vía, vamos allá, chicos. Vale, allá vamos a la roquilla, Vamos allá, chicos. Vamos allá. Cerramos puertas, quitamos seguro. Todo, ya está. Vamos allá. Vale, eso está, <coughs> eso está en minutos, chicos. Oh. Vamos a la primera. Ayuntamiento. dijo oh. sí, Corre. Oh. Okay. Vale, vamos allá. A ver si vienen, ya entra por ahí. One ticket vale un ticket ordinario, doscientos, vamos allá. Perfecto. Vamos a ver ahí. vamos. You know, yesterday Kitty caught a fish. Yeah, well, she hardly got wet. She was just lying there on top of the aquarium. Next stop. Punctual, thank you. Oh. Okay. Perfecto. I need Ahí. a ticket. Vale. Sencillo ordinario Siete ochenta. Thanks. qué muy en baladí. Stopping when there is something in front of you. Ay tía. O cinco mil no está mal. ¿Y ¿Eh, qué hace? ¡Stop! ¡Movida, tío! ¡Vaya leche! ¡Más tonta me da ahí, chicos! Es ticket, Vale, semanal ordinaria 12 euros. Hey. Chicos, si lo va a hacer otra vez, Ok. Right on time. Thank you. eh, oh, <coughs> DP Thanks. I was way too late at the old song Pico Bueno De la rampa tío la rampa ¿Qué decía yo tío no arranca creí que la mm, había subido seguro, chicos y hacemos la rutilla. Vale, están dormiendo una señorita. Perfecto. Nos vamos. Vale, dos sin billete, chicos. A ver. Dos sin billete. Here's the ticket. Oh And here's the picture. Where is it? Ah, here you go. llegan al final chicos al puente de la, la radobanic vale y ya pues terminar la ruta vamos a ver si cubrimos ahora chicos a ver qué tal ah, pero con la rueda y ¿eh, chicos No, ok, no es un coñazo, a ¿eh? ver, vamos a ver, ah, aquí al cuadro. One ticket, please. Vale, está para la silla también, sencillo. ¿eh?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 al final de la ruta, chicos, a ver si hemos cubierto el segundo objetivo pues estaría genial y nada, hay que darse nueva. vamos a ir, vamos a ver Next stop, victory road, Vale, pues no ningún papelito, nos vamos. Tal. Vamos a ver Ahí estaría, a ver 5000, bueno Es como que corta Chicos, es muy cortita, a ver si cubrimos Vale Perfecto well done. Chicos. I've got a new Muy bien for you. La municipalidad ha recientemente hablado con la Cámara de Comercio y te han solicitado crear ruedas a través de las ruedas de la ciudad que son muy densamente populadas Quieren hacer grandes mejoramientos para transporte público a través de esas ruedas para aumentar el comercio para los negocios locales Hay un bono si puedes hacerlo en las próximas semanas Vale, perfecto chicos Pues lo dejamos aquí y seguimos ahora ya muy buenas chicos ¿qué tal estáis ¿Qué tal estáis hoy primas y bueno aquí estamos haciendo este objetivo que vamos a completar ahora mismo nos dice realizar las rutas anteriores en modo bucle vas a generar ingresos positivos y bueno pues ahí estamos ahora lo que tenemos que hacer es bueno ver las rutas a ver que las paradas que nivel tienen y nada pues ya está ahora vamos a hacer eh, Hale por ejemplo, vamos a hacer lo que es eh, Ayuntamiento. Y bueno, pues vamos allá. Estas, es como vemos, están en el nivel 1, 2, 3, pero bueno, ahora lo veremos seguramente mejor. Ese será es el último objetivo. Las barras requeridas a nivel 5. Va a costar un poquito. Y vos bueno, vas a hacer el ayuntamiento. Victory Road, Vamos allá. Vamos a hacerle con el citaro minimamente Bueno, con el citaro no puedo ir. Voy con este, con el larguito, sí Vale, aleatorio no Vale, día Desde las cocheras Y bucle, sí, bucle, sí Vamos allá, chicos Vale, lo hacemos con este Ahí estaría Vamos con este, a ver qué tal Con el setra Le damos un poquito De caña, cerramos todo Y bueno, vamos allá Opa, que me piro por aquí. Eso es. Vamos allá al ayuntamiento. Perfecto. En bucle. ¿eh? Vale, vamos. Vale, día ordinario, okay. muy bien, gracias por pasar, nos vamos ahora, opa, cuidado, vale, hemos cerrado, a ver, perfecto, Bill, vamos allá, nos vamos, eh, algo pasa, a ver, Vale, ahora que no lo tenía casi arrancado, vámonos. Espérate. Hay uno escuchando música. Ahí está. Vamos allá. En bucle, ¿eh? estamos en bucle, chicos. Vamos. Upa, se pone rojo ahora. Vale. Vale. ¿Qué tal? Eso es, Amber uh. No lo he visto, casi me lo como, chicos Vamos a continuar, eso es Y bueno, a ver qué tal Vamos allá Ahí está, estación principal Vamos allá Need a ticket. Sentía ordinary. One ticket, please. Thank you. Next stop, main station. Vale, estación central. Vamos allá. Y vamos a la estación central. Eso es, ahí estamos, ya llegamos, perfecto. A ver ¿Qué tal? Ese si se mueve. Vale, ahí tira el Mercedes-Benz. Vale. Ahí está. Muy bien, chicos. Sencillo, ahí está, 2.80 Muy bien Miramos, perfecto, 3.000 Vámonos, buques, álbum Estaría perfecto oh, oh, oh. Ah, me he pasado Bueno Bueno, 250 no mucho Son cosquillas Pero es que no, no hago ingreso positivo Joder, chicos A ver. I purchase Perfecto. Día ordinario. Ahí está. 3.60. Ahí está. Vamos a seguir y ya está. afuera eso es paseo del río no vale perfecto ok a ver vale 700 ya 7000 veis ya estamos positivos eso es ¿Puedo tener un ticket, por favor? Día ordinario, perfecto. Ahí estaría. Vámonos. Vale, 11.000. y llegando poco a poco vale chicos a lo mejor me falta las luces de cabina espérate ahí estaría vamos a ello Eso es. perfecto muy bien victory Road y ya hemos terminado chicos este es el bucle Next stop, victory y bueno en bucle las tenemos que hacer en bucle porque así hacemos ingresos positivos y bueno, lo que hace es que, pues, nos hace ganar más dinero, claro. Vas a tener mucho más dinero en bucle porque acumulamos dinero, ¿vale? Stop, victory, road. victory Road. Ahí está. Y ya el ayuntamiento. Exacto. A ver, ¿qué se le ha olvidado? A ver, ¿dónde estás? Thank you. De nada. Eso es. Estudiante, no semana, estudiante. Thanks. Hey. I need to purchase several tickets. Next stop, City Hall. Last stop, please leave the bus. Vale, ahora ya vamos al final, casi. Eso es. Perfecto. A ver. Opa. Voy a alejar porque no sé yo. Hasta el rojo. Vale chicos. UFO. Ahí estamos, ayuntamiento, vale, vamos por aquí, perfecto chicos, con el Setra el Setra la verdad es que lo utiliza poquito, ¿eh? lo utiliza mucho, pero bueno, es un buen camión aquí, Dios, es un buen uy, camión, es un buen autobús y bueno, pues bastante eficiente también, vale, llegamos al ayuntamiento, estoy viendo el bucle. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues ya estaría. Vamos a decir alguna cosa que... Que esto y ya está. hay un pequeño corte, a ver Vale, chicos, pues aquí tenemos el objetivo Ahora, todas las paradas requeridas Todas las paradas de las rutas requeridas deben estar Deben ser nivel 5 Vamos a ver Las que no han alcanzado nivel 5 Y son 3 Esta Vamos a hacer una rutilla, ¿vale? Pequeña Esta Estas tres y que pare la estación central. Ahí estás. Vale, articulados ya lo sé. Esto es ya nivel 5. Y bueno, pues lo vas a dejar por aquí chicos. Así que ahora seguimos. Bueno, hola. Muy, muy buenas chicos. ¿Qué tal estáis hoy? Eh, play más. Y bueno, estamos en este último objetivo de todos. Vale, de vueltas y más vueltas. Que bueno, que es... Pone... Eh, subir todas las paradas a nivel 5. Entonces... Eh, nos quedan... Mmm, nos quedan ahora diré nos quedan eh, están estas poquitas vale voy a hacer una rutilla vale la rutilla está hecha no a ver espérate que mire espera ayuntamiento a ver vale Esta tampoco si sí, están puestas yo creo ya Espera, chicos, la voy a eliminar y la creo otra vez. Sí. Vale. Eh, vamos a hacer ese objetivo y hacemos aquí. Una, dos y tres. Pues son las que nos quedan. Vale, chicos. Así que nada, no, vamos allá. Son tres paraditas. Vale, voy a poner la puerta y estación central y a ver qué tal, eso es, vale como no necesito, vale poner ningún conductor, nos vamos directamente a ella y la hacemos chicos con el eh, CitaroG, con este chiquitín eh, sí vas a hacer ruta rápida, está bien, vas a iniciar el viaje, vale, eh, desde aquí porque va a ser mucho mejor y bueno, a ver si subimos, vamos allá, venga subimos lo subimos a nivel 5 ahora qué tal vale. Chumelito. eso es eso si vale. es ticket, please. eso 280. Aquí. Tenía que haberme cogido la grande. Eh... Sí, uno, claro. 280. A ver si entran. A ver si que entran. Estudiante. 1460. Está más cara, ¿eh? Perfecto, eso es. Vamos a, a subir hacia arriba. La verdad es que este objetivo es muy poquito, lo tenía que he hecho. Fuera de cámara pero bueno Ya conectamos con el otro objetivo Y os digo que hay que hacer porque es el último ya Ya terminamos este juego Que por fin no me lo creo chicos Que lo vaya a terminar, no me lo creo Vale Creo que es el último ya ¿eh? A ver, eso es. Vamos por aquí Que bueno, como es chiquitín Oh Aquí, vale, por aquí Eso es Te la hacemos muy rapidito, chicos Uff, me da cuenta de la... Furgoneta, menos mal que estoy atento atento chines, si no la cago Ahora por aquí eso es el No, don't spoil it for me estamos llegando a la paradita chicos Llegamos en nada Tenemos 3000, No está nada mal Nos falta victoria y ya pues la última estación central, claro. Vamos a la centralita y ahí aparcamos. Tenemos aquí Hay que ir despacito, eh. Es. Perfecto. Perfect party. Okay. Ahora doy la vuelta por allí y voy a Victoria Road. Yo paso de meterme otra vez por el centro. Para bordear el centro 2 4 euros Muy bien eh, Día Ordinario ¿Sí, tercera edad I think I'll need several tickets please. May I have a ticket please? Tres ochenta. A ticket please. Eh, estudiante aquí. está por aquí eso es Next stop. Road. Okay. vamos por aquí no, sorry. I need to work on ¿Qué paso de subir a ah, esas es. y vamos por aquí oh my gosh, what is that sound? El ¿Es que hago rápido pues son cuatro paradas chicos no es no es nada. ¿eh? Aquí hay bastante gente. Ocho mil oh perfecto. Yes, yes. Oh, look at that. Isn't it beautiful? Was not made this okay. <sighs> <sighs> Okay. De nada, va. A ver si cubrimos chicos y le... las que nos faltan por las subimos, ¿vale? Voy a ir bajando todos. Bye. Vamos, vamos. A ver chicos si subimos. A ver. Muy buenas chicos, pues aquí estamos después de subir a nivel 5 todas las paradas. Ya hemos cubrido el objetivo con creces entero. Y bueno, pues un objetivo más de vueltas y más vueltas que hemos pasado, así que bueno, vamos a ver qué nos dicen. Vamos allá. The great work. I've already got a new, very lucrative task for you on the horizon. Peta, do you want to give us a rundown? Yes, I do indeed. Let's get down to business. The Tourism Board has requested a sightseeing line through the Old Town, which would be a great way to add value both for our inhabitants and city tourism in general. And while I think your network is almost perfect, todavía hay un par de of que you arreglar para mejoramiento general más y más personas utilizan su are red de transporte público network every day. vamos a ver si podemos get todos all to la municipalidad ha has este this con una remuneración remuneration. vale chicos pues nada ya hemos completado el objetivo y ahora bueno pues ya estamos dentro de lo que es el casco histórico este Old Town y bueno, ya estamos en la catedral, vamos a ver qué nos pide. Dice, vayamos al grano. Dice, crea una ruta turística que incluya la catedral y optimiza tu red de rutas para mejorar aún más el transporte público en toda la ciudad. Vale, chicos, pues nada, pues eh, nos quedamos en nuestro objetivo, vay vayamos al grano. Y bueno, yo creo que lo vas a dejar por aquí. Así que ya nos vemos en el próximo objetivo. Eh, ya podemos subir este que tenemos, nos vemos, adiós chao, sean felices, chao